¡Hola, hola! Vamos a ver... Hoy día sí es mi día de transmisiones, ¿ah? Se había quedado prendida la cámara en escraperas de miércoles. Felizmente que me pasaron la voz. Quiero que vean... Ahorita estoy en oscuro. A ver... ¿Se pegó o no se, no se pegó? Creo, ¿no? Ahorita estoy un poquito en oscuro. Voy a sacar por completo mi, mi cámara, pero es que quiero que vean qué bonito que está el sunset, miren ahí, qué lindo, es la hora del sunset, quiero que lo vean para que se, se inspiren. ahora se ve perfecto la cámara, ven por aquí abajo, se ven perfecto, y, y, y de frente ya lo ven oscuro, ¿no? es por la posición del sol, vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando, miren qué bonito está el sunset, miren ahí se los enseño ahí se los muestro mientras que yo entro hola, hola, hola ahora sí se ve bien, ¿no? a ver estoy probando hola, buenas tardes hola, hola Hola, hola, chicas. Me ven oscura ahora. Hace un rato se veía mejor, ¿no? Ya me vine a poner una capita porque aquí se sí hace frío a esta hora. A ver, un ratito, un ratito. Quiero verme. Se ve lindo, ¿no? Se ve lindo. Hola, chicas. No sé por qué. Vamos a esperar que se vayan conectando un ratito. Voy a esperar que se vayan conectando, ¿ya? ¡Hola, hola, hola! Ahora sí, miren, miren, todo se ve muy bien, la mesa ahora sí se ve bien, se ve perfecta, diría yo. Con esta colección de papeles vamos a trabajar, vamos a hacer un par de tarjetitas muy fáciles, eh, yo siempre trato de buscar algo facilito para que ustedes lo puedan hacer, si tienen una simple colección de papeles, un... unas cintitas, un botoncito y ya hicieron sus tarjetas, ¿no? Eh, para mí, eh, hacer tarjetitas de Pascua es eh, es bonito porque yo les comienzo a regalar a mis vecinas, les regalo a, bueno, en la época que estaban mis hijos en el colegio, les mandaba sus tarjetitas en el colegio, esto lo hacen mucho en Estados Unidos, yo siempre digo, me hubiera gustado vivir en Estados Unidos porque así como, como decoran las casas y arman sus tarjetas para ciertas festividades, yo hago lo mismo acá, no, no soy ninguna alienada ni nada de eso pero me encanta como me encanta la decoración me encanta hacerlo ahorita saco por completo mi imagen porque todo está oscura y me quedo con la mesa ya un ratitito vayan compartiendo vayan compartiendo para que podamos ser cada vez más hola hola cómo están en este momento pueden ver la, la mesa por completo a ver no sé por que se me está. A ver, a ver, a ver, voy. Ahora no. Voy a ya Hola, hola, hola, chicas. Se está acoplando un poquito. Ya, no importa. Voy a sacar, en este momento voy a sacar mi pantalla. Ya están viendo ahí el sunset tan bonito. Lo voy a sacar por completo para que ustedes no se compliquen con esto A ver. No. un momentito, un momentito esta acá, esta es la que ya no puedo ver ya. ahí está, ya ¿Sí lo ven, no? todo se ve, ahora sí ahora sí se ve todo un minutito porque se me deja tu imagen de nuevo en el sunset, lo dejo dejo mi imagen en el sunset, ya la voy a dejar está lindo, no? a ver ya o de repente lo achico para que no se a ver, diferencia un ratito estas cositas acá lo puedo achicar de repente para que ustedes no se confundan mucho ahí, ahí, para que vean el sunset nada más y no me vean a mí y a un gozadito. Ahí está. Miren qué bonito está el sunset. Ya. Entonces lo dejo ahí. No se confunden. No se ve oscuro. A ver, confirmenme porque yo quiero que se vea bien. Aquí sí está corriendo aire, aire, mucho aire. Sí, para transportarnos también a las ricas playas. Mi, cuando termine la cuarentena nos podemos juntar en tu casa de playa. Por supuesto que sí, cuando termine la cuarentena. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A mí me encantaría tenerlas a todas acá. Aunque mi casa es chiquita, no es grande, pero me encantaría tenerlas a todas acá, por supuesto que sí. Y hasta ahora sí, ya lo bajé. Ya bajé el volumen. Se ve bien, muy bien. Entonces ahí las dejo con mis sunset. Mientras nos ponemos a hacer una tarjetita, ¿está bien? Voy a poner acá mi celular para poder leerlas. ¿Está clarito? Sí, se ve clarito. Ahora sí, miren. Ahora sí se ve clarito, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a trabajar con esta colección que es la de I Love Easter de Eco Park. Ahí está. De verdad que cuando yo me la compré dije para hacer algunas tarjetitas, ¿no? Se ve muy bonita. Ahí está. ¿Cuánto me costó? 22 soles me costó. Y les aseguro que voy a tener para varios Instagram, ¿ah? porque miren la cantidad de papeles que hay. Yo recomiendo mucho um, este tipo de tamaño de papeles para tarjetería, porque eh, es, es muy, muy versátil. Hola, ¿cómo están? Se ve bien y parece que se escucha el mar. Me imagino que deben escuchar el mar, porque el mar está aquí detrásito. <ríe> deben escuchar el mar, campamento escrapero voy a traer canchita, oh sí, a mí también me han traído canchita, miren, me han traído canchita, me han dicho mamá, si vas a trabajar, come tu canchita, pero no, no tengo ganas de comer canchita ahorita. ¿Escuchan el mar? Sí se escucha, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar, ¿ya? Entonces les decía que con esta colección voy a trabajar con la, ah, les cuento, entonces yo había este, preparado todo para hacer un centro de mesa, un centrito de mesa, lo había pintado el cartón de huevos, lo había pintado todo de blanco y lo iba a hacer chic. entonces en una bolsa puse mis eh, conejos, puse unas flores, puse la caja de huevos porque iba a decorarlo acá con ustedes y mi esposito tan lindo se olvidó de la bolsa, ustedes saben que siempre los hombres, ¿no? Pero yo, en la bolsa de Mabel, acuérdense que Mabel me regaló esta mochilita tan hermosa. Ay, en esa mochilita yo metí otras cosas, ¿no? Metí los papeles, o sea, si todo hubiera estado en la bolsa, no hubiera podido hacer nada hoy día. <risa> metí los papeles, metí eh, algunas cintas, metí unas cositas, ¿no? Que se salvaron porque podemos hacer una tarjetita ahorita, pero en realidad yo hubiera querido hacerles una una cajita eh, de huevos alterada, pero, pero, eh, como no me voy a quedar con las ganas, voy a hacer la cajita de huevos alterada el, entre lunes y martes, no sé, no creo que martes, porque martes tengo clase, pero la otra semana de todas maneras hago la cajita de huevos alterada. Hola, buenas tardes, otra vez, voy a hacer canchita, voy a hacer canchita. Hola, hola, sí, te veo regio. Sí, aquí se ve regio, pero mi, mi pantalla se ve oscura, no importa ahí ven el sunset, como que se relaja en la bolsa que se olvidó mi señor esposo, estaba el mat, así que estoy haciéndolo en mi mesa de, de aquí, de mi parrilla, y así que no está nada mal así que ya vamos a empezar a trabajar antes que este, el sol se vaya por completo, o la luz aunque tengo luz igual bien, vamos a trabajar con esto ya, vamos a hacer una primera tarjetita la medida de la tarjeta yo, como ven esta, esta eh, plegadora sirve muy bien como para tenerlo para en nuestros viajes, ¿no? Miren, nueve piezas en una tengo aquí. Así que esta es la que yo me traigo para la playa. Desde que me lo regaló Mabelita, con esta trabajo para la playa. La traigo para la playa. La medida en pulgadas, porque ustedes saben que esta eh, este herramienta es en pulgadas. La medida en pulgadas es de nueve pulgadas. Lo bueno es que aquí están todititas las medidas en pulgadas. 9 pulgadas por eh, 5, 7 octavos, ¿ya? Esa va a ser la medida de nuestras tres tarjetitas. Voy a hacer tres tarjetitas. Está linda tu mesa, no importa que no haya mat, solo disfruta. Sí, pues, no hay mat. Traje mi mat, ¿cómo? Pero bueno, vamos igual. Eh, es una cardstock. Tiene, no sé si la ven, pero ahí tiene bastante detallito, me gusta mucho las taxas para hacer las, las tarjetitas así que ya saben, esa es la medida si no les gustan las pulgadas pues vamos a tomar la medida en. a ver, por acá estaba la regla de escraperas de miércoles bueno, si me falta algo este ya, ya no la tengo, no sé dónde está si me falta algo entienden, ¿no? porque como les digo es... no estoy en mi casa no, ya no sé dónde está la regla o sea, la regla de centímetros. Por aquí nomás estaba la regla dorada que trae. Pero bueno, ya, pulgadas. Vamos a trabajar en pulgadas, ¿ya? Entonces, vamos a doblarlo por la mitad. Si es en 9, ¿en dónde vamos a doblar? A ver, ¿ya ven? Para eso sirve esta maravilla de, de herramienta. Vamos a doblarlo en cuatro y medio, ¿cierto? ¿Cierto? Hola de nuevo. Hola, hola. En cuatro y medio. Ay. En. Ay, perdón. Cuatro y medio. Sí, pues cuatro y medio. Pero estoy agarrándolo de acá. Acá. Cuatro y medio. Esta es la medida. Ah, ah, ah, ah, ah. En cuatro y medio. Exacto. Así que esta es la medida. La había doblado en tres y, en tres y medio, ¿no? entonces esta es la medida que vamos a hacer nuestra tarjetita ya, van a escuchar un poquito de bullo porque hay unos chivolos acá que están festejando no sé qué cosas están festejando porque aquí en el condominio no se puede hacer reuniones ni fiestas ni nada pero bueno vamos a dejarlos sí, muy bien, ahora sí la siguiente medida entonces la cartulina va a ser de 9 ahí está de 9 pulgadas por 5 7 octavos ya La cartulina de fondo o la de base la vamos a hacer de 4, 4 3 octavos por 5, 5 octavos. Como ven, ahí queda la medidita ¿Ya? Luego vamos a poner una segunda cartulina. Primero la voy a armar. ya Acá están todas mis piezas con las que vamos a hacer esta tarjetita. Primero la vamos a armar. Luego hay otra pieza que ya ustedes comienzan a bajarle, pues... Eh, Media, media pulgadita, ¿no? entonces si si esta ha sido de 4, 3 octavos por 5, 5 octavos, le van a bajar una eh, una media pulgada, ya, para darle este marquito que está acá, no, no trabajo mucho en pulgadas, pero la herramienta es en pulgadas, entonces he sacado las medidas en pulgadas, ahí lo ven, hola, hola, ¿cómo están? ahí están viendo, están viendo el sunset, ahí lo he dejado, muy bien, les cuento, esta cartulina de este diseño por aquí viene así y por este lado viene este diseño de los eh, de la canastita con los huevitos. Entonces, si ustedes a veces no saben cuál papel combina con cuál papel, yo lo que les recomiendo es que coloquen encima el papel que tiene como combinación atrás. a Un octavo de pulgada, si sí, es verdad. No estoy diciendo media pulgada, un octavo de pulgada le quitan. Ya, gracias por las estrellitas, Alicia, gracias. Entonces, mi recomendación es cada vez que tengan un papel y no saben cuál de todos estos papeles utilizar, uy ya. Uso este como base, pero no sé cuál usar, eh, cuál que cuál eh, usar la encima. ¿No? Entonces ustedes tranquilamente pueden utilizar el papel que está por atrás, en el caso de que estos papeles tienen eh, dos lados, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo he hecho, ¿no? Esta sería mi base y esta de aquí, que es el papel que está atrás, sería eh, la que va a ir acá. Yo la voy a poner en este costadito. Ustedes tienen que tratar de que a la hora que hagan sus combinaciones... Eh, la combinación sea eh, un, una cartulina de diseño con rayitas, puntitos, que no tenga, que no esté muy cargado y la otra puede ser cargada, no sé si me entienden, si ustedes utilizan dos papeles cargados, por ejemplo este y este de aquí no va a haber diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes han utilizado este papel que ya es cargado, entonces si ustedes le dan la vuelta y ponen un, una cartulina que no, tengo, no tenga tanto, tanto dibujito, les va a ayudar mejor a mejorar la combinación. ¿Me entienden? Entonces, es súper importante eso. ¿Ya? No podría poner yo de mi colección, por ejemplo, eh, esta de acá. A ver, voy a ir con ustedes. Esta de acá. No podría. Pero sí le podría poner este de aquí porque tiene algunas zanahorias. Eh, en realidad la me, eh, está muy chiquita la zanahoria. Este sí va. Este también podría ir. Pero yo preferiría utilizar colores. ¿Ven? Este no. Mucho. Pero este sí. Entonces en los blogs les va a venir así. Les va a venir cartulina con bastante diseño. Y cartulina un poco más, eh, más básica, con puntitos, con rayitas, para que ustedes puedan co coordinar los papeles, ¿está bien? ¡Qué linda vista! ¡Sí! Les he dejado, aunque me veo oscura, les he dejado ahí el sunset para que vayan viendo cómo va desapareciendo el sunset. ¿Ya? Entonces, eh, esto está entendido, chicas, ¿Es, así es como más o menos yo enseño en la academia, para que vean. Eh, que, que es fácil, todo es cuestión de combinar, ahora hay también la opción y eso también eh, les ayuda bastante a tener papeles básicos por completo de un solo color, pero obviamente buscando los papeles que combinen con su colección, no yo por ejemplo he traído estos cardstock de estos colores de aquí, entonces todos estos me van a combinar con la colección con la que estoy trabajando, no trabajo con cardstock porque es bonita, Miren, entonces si ponemos ahí, combina, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso para que vean que no es difícil buscar la combinación. Bien, ahí las estoy leyendo, vayan compartiendo. Ustedes saben que la única forma para ayudar a mis cari es compartiendo. Eh, ustedes me ayudan a compartir y yo les comparto lo que sé, ¿no? Bien, ahora sí, entonces lo que puedo hacer para darle un poquito de detalle a esta pieza es utilizar una cartulina básica a esta le llamamos básica la que tiene un solo color plana ¿no? y ponerla debajo ¿no? que quede un bordecito ahí si ¿sí lo ven ya y ese lo vamos a colocar aquí ya es una tirita una tirita ya primero ya saben tenemos que primero ir armándola ¿no? esta es una de las piecitas que viene dentro de la colección ¿Eh? En la colección vienen estas piecitas, ¿ven? Entonces esta es una piecita que viene dentro de la colección. Coloco otra pieza base, básica, ahí en el borde. Solamente que le dé un bordecito. ¿Ahí la ven? Ahí, un bordecito. Y ese lo vamos a colocar aquí. Yo no estoy pegando nada. Ahorita lo único que estoy haciendo es acomodando. Recuerden que siempre hay que acomodar y al final pegan cuando ya a ustedes les gustó el trabajo ya saben cómo lo quieren, lo pegan bueno, dentro de las cintas que me llegaron, como les digo, no me llegó todo lo que quería me llegó esta en color aqua, ahí la ven esa la voy a colocar aquí, obviamente ya cerrándola con una cintita este va a venir aquí hola, hola, hola, ¿cómo están? y eh, este banderín lo he trabajado con los colores básicos que hemos visto hace un ratito, ¿no? Este voy a colocar uno por acá y otro por acá. Ahí. ¿Ya? Así. Así va a quedar. Bueno, de ahí ya le voy a poner unos detallitos, le voy a poner unas florcitas, pero básicamente así es como lo estoy armando y así va a quedar. Vamos ahorita, yo ya sé lo que voy a hacer. Los banderines quedan muy bonitos cuando ustedes los colocan en sus, en sus trabajos. Y ahora sí me pongo a pegar. Ya, esta es la base en cartulina blanca. Voy a comenzar a pegar este de acá. Hola, hola, bienvenidas chicas. Hola, hola, bienvenidas. Están haciendo voy a las chicas están haciendo, me están haciendo bulla pero no importa a ver, vamos a ver si este taquí este es nuevo ajá hola, hola, ¿cómo están? bienvenidas muy bien eh, la base hemos quedado que va a ser esta, ¿no? entonces Vamos a echarle aquí. Un favor, con un alfilercito me puedes destapar mi nubo. Vamos a pegar acá. Aquí. Ahí está. Hola, hola, bienvenidas. Miren ahí cómo se va ocultando el sol. Estamos en pleno sunset. Ya está. Este vamos a colocarlo acá. Hola, hola. Reaccionen por favor el stream. Manden corazoncitos. Y que vean qué fácil es hacer tarjetitas. Un detallito para sus, sus vecinas o sus Abuelitas o tías o primas, no, un, una tarjetita que bonito, no. Esta la vamos a colocar acá, pero antes voy a ponerle cinta, esta de acá, ya. Yo siempre pongo mi cinta así como me enseñó Mabelita, se la pongo con descoche No, solamente con un este, un alfilercito. No las leo, chicas. Un alfiler. ¿Tú tienes tus agujitas? Con tu agujita, por favor. ¿Ninguna aguja? Oh, y esta tejedora. Hasta yo traigo tijeras cuando no tengo nada que hacer. Ya voy a poner la cintita ahí. Hola, hola, hola, Sandrita. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? No, tienes que ser un alfilercito. Tú, Arete ay, esta niña ya, este acá ya, este aquí hola, hola chicas bienvenidas, vamos a hacer tres tarjetitas así súper rápidas ya, como les cuento quería hacer otra cosa felizmente que traje esto iba a ser un una decoración de eh de una alterado de huevito de caja de huevos. Pero se quedó. Si ¿Sí se ve, ya se está yendo el sol. Ya no sé cómo se va a ver ahora. Muy bien. Miren la diferencia. Cómo queda diferente cuando le ponen un marquito a todo, ¿no? Se ve diferente cuando le ponen el marquito a cuando no se lo ponen. Sí, pues está pegado, este va a venir acá pero con 3D, vamos a levantarlo con 3D uy, ahora sí no traje la tijera para ya, gracias no traje la tijera para pero no importa hola, hola, bienvenidas ahí está el sunset, chicas especialmente para ustedes con mucho cariño para ustedes Esta no es mi tijera de corte de, Pero no la he traído Por más que dije Voy a llevarlo todo No me voy a olvidar de nada Me olvido de la bolsa completita Hay unos chicos acá Que están haciendo una fiesta No sé si la escuchan No sé si escuchan la fiesta Hola, hola Se ve bien, ¿no? Está bien se va oscureciendo ver, acá tengo luz ahí está, mira agarro la luz ya, ajá, ah, pero antes de poner ese, se acuerdan que íbamos a poner estos vamos a acomodarlos ahí, son banderines ya están en una gran fiesta estos chicos voy a colocar uno por acá uno más arriba y otro más abajo ya ahí ahí y este lo vamos a poner encima ahí ya entonces una vez que ya sé dónde lo voy a poner se ve bien ya miren cómo combinando papeles eh, básicos con papeles de diseño tratando de no mezclar los, los, los, mucho papel de diseño para que no haya un, una mezcla de colores y el y el ojo no comience a alocarse. Ya, ahí, ahí lo colocamos. Ya. Bien, ya. Y ahora ya les damos unos detallitos. A mí me gusta mucho usar estos... Eh, estas medias perlas en, en tiras así que vamos a utilizar estas medias perlas acá ahí hasta acá voy a sacarle esta de aquí no sé si se nota voy a bajar un poquito creo la... voy a bajar un poquito para que lo vean mejor ahí Ay, pero en gran fiesta ahorita les quito la gracia se ve bien se paró. no sé si logran ver la tirita que estoy poniendo pero en realidad es un detallito ya ahí Justo mi, mis vecinos son unos cuergueros, pero los hijos, los chibolos, son unos cuergueritos. Ahí está. Y ahora voy a prender mi pistola. es así vino conmigo la pistola. Para poner algunas florcitas, ¿ya? Unas florcitas que yo tengo en este pomito. Busqué y dije, ajá, tiene que ser algo que vaya combinando... Con, eh, con lo que voy a trabajar, así que tengo acá unas florcitas, ya mis, eh, mis florecidas intensas seguramente que saben cómo hacer su, sus florcitas, se pasaron los fiesteros, sí, pues se escucha, no, ¿Sí se escucha, no, ¿Ah? ya, ahí está, se pasaron los fiesteros, bien, Voy a poner de estas florcitas. Ahora sí veo que el, ya no se ve mucho el color, pero acá hay amarillita. ¿Cómo no ponerle flores, no? ¿Cómo no ponerle flores? Miren, le pongo esta naranjadita que combina aquí con eh, algunos huevitos. Ahí. Vamos a poner este por acá y esta de aquí las flores van a ser las flores, la, las tarjetas van a ser un poco parecidas todas, ya a ver no, la blanca sí pues ayer también, parece que a los papás pues no, no les importa mucho este así sean jóvenes, no yo también tengo a mi hija joven, pero no por eso tengo que, voy a dejar de que se pongan a, a tomar, no entonces este me quejé ayer. No se imaginan, por lo menos unos 30 chicos estaban acá. Uno también ha sido joven, uno también ha disfrutado, ¿no? Da pena que en estos momentos los eh, adolescentes no puedan disfrutar y divertirse, pero estamos en plena pandemia, es casi imposible que eso pase, ¿no? Y había chicos, obviamente, que sin, sin tapaboca, ¿no? Muy bien así que lo que sí no hay este, en mi otra bolsa se quedaron las hojas así que vamos a tener que poner flores sin hojas pero ya ustedes ya saben que tienen que ponerle sus hojitas ¿no? voy a poner a este lado y a este lado ahí está ya Sí, de sencillita, no he traído los drops no he traído varias cosas pero ahí queda una vamos a ponerle en su ahí pues es, esta va a ser una vamos a darle a nuestros vecinos ¿Eh? vamos a darle a nuestros vecinos de aquí de la playa. No. <risa> listo, a ver ya miren, han visto mis ojo, mis uñas también, parecen huevitos de pasta ya está, nuestra primera tarjetita, ay ah, ahí se ve más clarito, mira, ya se está viendo más clarito, que se está bajando el, el, ya se fue, el, el sunset se fue por completo, ahí se ve mejor ay, qué bueno, qué bueno ahí está nuestra primera tarjetita súper sencilla un par de... yo aquí le pondría sus hojitas, ustedes ya saben, ¿no? lo acomodo acá, pero no han llegado los hojitas ni modo ni modo, no me, no me este... mira, no las leo la falta de educación hace eso las normas son para todos y los padres están de adorno, así es yo me fui a una fiesta con mi enamorado y miren cómo terminé me imagino que esos 30 chicos fiesteros sin mascarilla habrán pasado por la prueba antes de reunirse, no no lo están haciendo, no han pasado por la prueba luego, ¿cuántos de ellos estarán des, des, desesperados en los hospitales buscando camados inconscientes al máximo? así es chicas, inconscientes al máximo es, es terrible yo terminé, como les digo este, llamándoles la atención ¿no? y llamé a la administración, ahí está nuestra primera tarjetita, súper sencilla va una vamos con otra Dos, dos, dos, vamos a hacer dos muy bien esta la base era eh, fucsia como la ven ahí o rosadita ahora esta la vamos a hacer amarilla ya, la base va a ser amarilla chicas por más que quiero este, que se actualice no, actu no actualiza las voy a ir leyendo de a poquitos ya, si puedes en este conéctate pues para que me leas Sí, Cari, ¿en cuánto venderías esa tarjetita? A ver, mmm, yo normalmente mis tarjetas de Helfer, que son unas tarjetas bien eh, trabajadas, con flores, armadas, que me demoro un montón, las vendo en 25 soles. Pero yo, sinceramente, estas tarjetitas súper rápidas y sencillas las vendería en 15 soles. Sí, en 15 soles vendería mis tarjetitas. Porque han visto cómo las he hecho, ¿no? Súper rápido, ¿ya? Lo que pueda leerlas las leo, ¿ya? Ahora la base de esta tarjeta va a ser amarilla, ¿ya? La cartulina con la que voy a trabajar es esta de huevitos, como ven aquí. Estamos eh, pensando y tratando de combinar la, el papel más bonito que va a combinar con esta cartulina, definitivamente va a ser el de atrás. Entonces, ya ustedes ya saben las medidas de esto. La medida... En la medida, perdón, la cartulina que voy a poner en, eh, aquí en el medio va a ser la que va detrás, ¿ya? Que vendría a ser esta de aquí. Voy a hacer una tira en el medio. Ustedes, si no saben cómo armar una tarjetita, yo les recomiendo que busquen Sketch. Hay un montón de modelos de Sketch. Que son modelos que ustedes pueden seguir para poder armar sus tarjetas. Entonces, les dicen que pongan una tira adelante, atrás, un círculo, un cuadrado. Entonces, ustedes ahí se pueden... ya Yo ya no busco sketch porque voy armando de acuerdo a, a como me gusta. Pero ustedes lo pueden hacer con los sketch. Bien. Miren esta blonda gigante hermosa que siempre uso para mis... Eh, la primera comunión, para bodas. Voy a ponerla debajo. Esta va a ir aquí a debajo aquí abajo así ya y esta va a ir encima ahí ya de qué te ríes si sí, pues hasta el papá está ahí imagínense ah ya primero les muestro cómo la quiero armar y luego ya la armamos completamente si sí, el papá está ahí y, y fíjense que han mandado un comunicado ¿no? ¿Qué dicen? Eh, no se puede imaginar lo que incluso los que están hospitalizados se necesitan cabo si no la consiga. Así es. Y se si burlan de la administración porque si ya les quedan ayer, hoy sí, no así si es. es así es, se burlan. Sí, sí, Cecilia se dice, la administración de Colombia debería ponernos un sopramento para que se signifiquen la balanza cancelada. Así es, así es. Miren este que viene, este viene en los eh die cuts, en este acá. En este, este viene acá, ya es un taxito. Nosotros usamos bastante el taxito. El conejito, me encanta el conejito, así que lo voy a colocar aquí. Obviamente le voy a poner su cintita. Vamos a esperar un ratito. Sí, es verdad, es verdad. El condominio, eh, sí, eh, eh, en pocas palabras le llega, ¿no? Miren, este es dentro de los tax que vienen. También viene esta piecita. Esta se la voy a poner aquí abajo. Ustedes saben que en el scrap. Eh, la superposición queda muy bonita, ¿no? Entonces, esta voy a colocarla acá. Para que quede bonita. Otro taxito con cartulina básica en color amarillo, pequeño nomás, voy a meter por aquí abajo. Ahí. espérense esperen, Ahí un poquito más arriba. Y una tirita del mismo color con los que estamos trabajando voy a meter por acá. Así es, para que se les acabe toda la gracia. Sí, yo tengo unos vecinos bastante en mi casa que, a pesar de haber pedido perdidos familiares, están en las mismas. Imagínate, imagínate. Imagínate. No tienen conciencia, de verdad. No tienen conciencia para nada. Sí, yo me quejea ¿eh? y ahí siguen. Bueno, ayer eran como por lo menos 30. Ahorita hay como 10, más o menos. Pero hasta los filmé así. Ellos se dieron cuenta que yo los estaba filmando. Mandé a la administración. Y bueno, y bajaron. ¿no? Ya. Ahí. Miren, por ejemplo, yo aquí siento que el amarillo de aquí se pierde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar. Voy a cambiar la posición. Este lo voy a poner acá. Ya. Este lo voy a poner acá para que combine mejor y este taxito amarillo lo voy a colocar acá ya si ustedes se dan cuenta mientras que ustedes van acomodando se van dando cuenta qué es lo que les gusta y qué que no les gusta ¿Ya? y ahí va a quedar ahí qué dicen qué dicen ajá suficiente entonces como ya sabemos cómo lo queremos eh, inclusive al taxito este yo todavía le pondría una basecita más rosadita a ver, pásame rosadito con este la hago? Eh, y deben estar escuchando las chicas ¿eh? ya, aquí le voy a hacer una basecita más fíjate, míralo, míralo. y el papá está ahí Y son mocosos, ah, ni siquiera decir, son chicos grandes, son mocosos. ah tienen más el el cielo, ¿Ah? el cielo se ve hermoso, sí. Ay, sí, oye, ¿verdad? Mira, ¿Es cómo cambió el, el color del cielo. Ay, qué bonito, ¿Ves? esta transmisión se va a ver linda. Después que la vea, voy a ir viendo cómo se va a bajar. Mira, de verdad, mira el color del cielo. Sí, la, la maravilla que nos da Dios. Se me el color. Sí, sí. Hermoso el conejito dice it's never too early for chocolates. Ya miren qué le estamos haciendo, le estamos haciendo un bordecito también al taxito. Ya, no lo estamos dejando solo al taxito, le estamos dando un bordecito ahí, bien delgadito. Ahí lo ven. Ya, ahora sí, ya. Inclusive lo podemos poner así como de costado, no ya no de frente, sino como de costadito. Ya, ahora lo vemos. Ahora sí, como ya sé en dónde van las posiciones de cada cosa, este de acá, he traído Ay, que se creen. En la maleta de la Amadell entraron varias cosas, pero no contaban que mi esposito se iba a, a, a olvidar la bolsa más grande. Sí, pues hasta el papá está ahí. ¿Qué color nos conviene un rosadito bebé o marrón, marrón, amarillo, ay sí, amarillo, ay amarillo, a ver léeme qué dice las chicas. Lindo, cielo pintado, la primera vez que fui, a, que fui el Sunset fue en tenía 17 años. Oh, en Pimentel, <risa> están viendo el Sunset conmigo chicas, están viendo el Sunset conmigo. Ya está. Es que me quedó de costadito. Muy bien. Vamos a poner. No me llegaron las cintas. <ríe> pero vamos a poner este de acá ya. No me llegaron las cintas de. ¡Ay, verdad! Ahí están las hojas. Mira, la, la Cele me dice mamá, pero si tienes hojas de Silvia. Ahorita, miren, la acelero máximo. La acelero máximo. Miren, pasan esas cosas, ¿no? Que uno no sabe lo que tiene. Y Silvia me ha regalado recién esas hojitas. Ahorita las voy a cortar. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a agarrar unas, un pedacito Pero de Silvia. Sí. no se olvida algo? No, de, no. no. Yo, Yo me olvidé de todo. Que me Yo prendo los fogates a pelos mismos. Ay, frica. De verdad, ¿no? Mira, no, no me había dado cuenta que ha ido cambiando el color del... Mira qué bonito va a quedar. Primera vez que hago un tutorial este, acá en la playa, acá arriba, porque con mis, con mis florecillas intensas todos los fines de semana he estado acá en la playa haciendo mis, mis flores, pero lo estaba haciendo en el comedor. Entonces, acá en la playa dije, aquí arriba dije, a ver si ven el mar, ¿no? Ya, ahora sí, como ya está, ya saben cómo va a ir. Vamos a ir pegando, ¿ya? Vamos a pegar primero este con este. Ah, ya, ya. yo yo yo el taqui, de verdad yo prefiero este. el taqui para mí es muy espeso entonces me moja mucho la cartulina no me gusta como moja la cartulina el taqui cuando era chiquita mi abuela me compró un conejo de chocolate de la ebrica igualito el de taqui me lo iba comiendo poco a poco pero dejé la cabeza para el final y cuando fui a sacarla de la red Encontré que se le habían cogido las orejas. Lloré, el que le fue mi culpa. Y tuvo que ir a comprar mucho culpado. ¡Ay, qué gracioso! Ya a El Salvador le he comprado una cajita de una chica que vi por internet. Este... Y viene... Vienen cuatro huevos de chocolate. Viene el... El mapa con algunas pistas. Ya, me gustó todo lo que, lo que venía. El mapa con algunas pistas y viene unas galletas para decorar. Todo eso vamos a hacer el domingo. Y bueno, yo he ido decorando un poquito aquí en mi casa de la playa, pero me faltaban unos, unos conejos que tenía en la casa. Y si, mi esposo se olvida la bolsa. ¿Qué pasó? Mira, pero cómo grita. Sí, papá. Okay. Ya, sigamos. No, renega, no reneguemos. No las leo. A ver, se le lee, lee las. Ah, ya. Muy bien. A compartir, chicas, a compartir. Vamos a poner este taxito, me gustó. Vamos a ponerlo por acá. Este. Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? Buenas, esto lo voy a levantar De todas maneras lo vamos a levantar Buenas noches Buenas noches Unas tarjetitas bonitas Como para que puedan Regalar a sus vecinos A sus hijos A sus abuelos, a sus primos y lo podemos poner así de costadito también de costadito vamos a ponerlo con levantado vamos a poner uno más. a ver si cuentan algo yo las leo hola sonia buenas noches vamos a ponerlo de costadito así Ahí No, así No, derechito Y este lo voy a poner acá Encima Ahí Ahí lo voy a poner porque que sí, acá corre su airecito El ¿eh? curso del día de la madre El curso del día de la madre Todavía no lo he armado pero lo voy a armar sí pues con anticipación lo voy a tratar de hacer para que ustedes tengan la oportunidad de adquirir su kit ya, son tarjetas chicas, tarjetas de Helfer son tarjetas de Helfer que eh, eh, me inscribí para aprender otra técnica entonces esa es la que les voy a enseñar, ahí está miren qué bonito y vamos a ponerle las flores de todas maneras, que todas van a ir con sus florcitas ya compartió ahí. Ya con, todas compartan, chicas. Todas me comparten, ¿ya? Muy bien. Una florcita por acá. Otra florcita por acá. Ahí nomás voy a poner las flores, ¿ya? Y mi hija me ha hecho ver que tengo hojas. ¿Y cómo es posible que no me he dado cuenta que tengo estas hojas? Miren. Entonces... Me parece que vamos a usar estas. Y las vamos a cortar. Una por acá. Miren qué bonitas quedan. Miren, miren las hojitas de la Silvia. Hay que cortar nada más, ¿ya? Ahí, otra por aquí. Mm, Eso es lo bueno de estas hojitas que ustedes pueden ir acomodando. Ahí. Una vez dicen, una vez están... Gracias chicas. A ver si las inspiro un poquito. Ahí está. Solo este cosadito voy a ponerle, ¿ya? Ahí está y ya está nuestra tarjetita que va a ir en la base blanquita que está por acá sí se escucha horrible el mar también ah ¿eh? está súper movido no hemos realmente podido disfrutar así de, de bañarnos, no está súper picado el mar Miren para que vean la diferencia de cuando tiene hoja y de cuando no tiene hoja, ¿ya? Miren ahí, qué bonita se ve con sus hojitas. Ahí está. Miren, ya se hizo puro de noche. Y miren aquí, que no tiene hoja, pero que ahorita le vamos a poner las hojas. preciosa, hermosa. Ahí está. Miren ahora la diferencia, ¿ya? Pásame, hijita, las... estas de aquí estas hojitas que me estás enseñando que me has hecho ver si no era por ella no que me ha venido a ver a acompañarme y yo decía ay me faltan ojitos miren la diferencia porque sacan esas de las o sea de esto de las más suavecita miren la diferencia díganme si no hay diferencia a ver qué dicen las chicas. Ay, sí, está cambiando. Las peyolluras. Ya, ahora miren con las, miren con las hojas, miren. Con las hojitas, qué bonitas quedan. ¿Ven? Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Ahí está. Otra cosa. Entonces, corran a comprarle a Silvi estas hojitas que les va a quedar muy bonito sus cositas. Tiene varios modelos. Miren, recién me mandó y me había olvidado que tenía estas hojitas. Lo máximo. Más grandes, más chiquitas. Una pechuchura. Ahí están. Unito más para irnos. ¿Sí? Porque ya se va. Se va, se va, se va. Se va el sol. Ya estamos oscurito. Ya Está todo en oscuro. Yo... Estoy abrigada porque tengo frío acá, sí. La última. A ver, vamos a hacer una echadita. ¿Ya? Miren acá, ya Ay, está lista, ya está listo, viendo, sí, unita más, <risa> okay. unita más, ya, unita más para ya irnos. Miren esta, ya, lo mismo otro color de, de, de base, ¿no? a esta le puse amarilla, a esta la base le puse eh, fucsia, ahora a esta se la voy a poner verde, ahí la ven, y ya no la voy a poner paradita, ya no va a estar parada, sino va a estar echada, así, ya, echadita, volvemos con el mismo, con la misma base, Ahora no, no voy a hacer una base tan fuerte como esta de acá, con los colores bien fuertes en la base, voy a darle la vuelta, voy a darle la base esta y el revés que tiene este se lo voy a poner así, ya. Obviamente le ponemos una vececita ahí para que le dé el toque, para que le dé el toque del sabor. Y se lo vamos a poner aquí. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes la diferencia. Otro de los cartoncitos. Este lo voy a colocar acá. Aunque creo que este cartoncito no me va. Creo que le pongo este. A ver, tengo varios colorcitos. Vamos a ver ya. Ya están en una borrachera. Terrible Hello Easter No creo que el amarillito ¿eh? claro, claro que sí ventana. Claro por supuesto Que sí Bien entre los tags también Están estos como Que usamos bastante como banderines Y este lo voy a poner acá ¿Ya? Estoy media indecisa Con esto Creo que al final sí le voy a poner este. Ahí. Ya, al final sí le voy a poner ese. Pero, para darle un poquito de, de color, de un poquito más de color, voy a poner dos cuadraditos, uno amarillito y uno fucsia como en escalerita. ¿Lo ven? Ahí. Entonces, me cambia ya un poquito el diseño oh, así es las hojitas le dan ese, ese toque no entonces el banderín va a ir por aquí, este va a ir aquí y estas de aquí las voy a colocar aquí porque quiero que le dé un poquito más de color ya entonces nos ponemos a pegar, le iba a poner alguna cinta no, pues ya no tenía otro modelo de cinta todas las cintitas se quedaron se quedaron allá en ¿eh? En la bolsita muy bien ya tengo esto Lo vamos a pegar este es el molde entonces una cintita una blondita qué bonito queda no Ahí está tus uñas hacen como las tarjetas. Sí, y yo me las me, me la pinté pensando en, en las tarjetas, en el tutorial que les iba a hacer. Dije, voy a pintármelas la, la chica, porque ustedes saben que yo uso mis uñitas, pero también tengo mis días que descanso. Entonces, eh, me dice, señora Karina, ¿qué color quiere Sus uñas como siempre rojas. Les digo, no, ahora quiero que me hagas como si fueran huevitos de de Pascua y me hizo me las pintó así me, me encantaron oye sí sí de verdad traigo todo acá a la playa por si acaso por si acaso por si acaso y meto meto meto meto pero yo voy a hacer ese centro de mesa de cajita de, de huevos alterada porque me he quedado con las ganas obviamente Derechito, derechito. Espérense, espérense, espérense. Derechito. Ahí. Mira, se oscureció. Se hizo oscuro. Oscuro. Uh -huh. Estas de acá son las que quiero poner. Las voy a achicar. Voy a achicar, las voy a achicar. Voy a poner las delgaditas. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Pero en realidad las quería más delgaditas. Voy a achicarlas. Voy a cortarlas más o menos a uno. Y el otro también lo voy a hacer a uno. No, no, está bien. Sí. Solo quiero estas tiritas. Se va yendo la luz. Escucharán las chicas en la boya. ¿no? Ya estamos terminando. Quería enseñarles tres tarjetitas. Ya vamos terminando. Creo que ahí se debería estar en el año preghiera total, pero después hacen una temporada. Ay, sí, ¿no? ¿Verdad? Ay, mi ¿Qué no, Se lo voy a poner acá. Este es un lugar fuera. Libre. Este es un lugar libre de COVID. Libre de COVID. Libre de Ahí, ahí lo voy a poner libre de, de cosas de scrap Sí, porque realmente yo Aquí si vieran toda la mesa Toda la mesa está Este, ocupada Y bueno, hoy día no hacemos parrilla Porque no tocó parrilla, ¿no? Porque hoy día no es día de parrilla Pero ayer, por ejemplo, que hicimos parrilla Mi esposo me hubiera sacado Pero rapidito de aquí Ya, este va a venir acá ¿Qué? Para que vea que ya les hubiera evitado para que se. Y mira y ayer hubo problema. con chibolos, Con chibolos, sí. Es verdad. Aquí lo repasa y lo. De los papás, exacto, de los papás. Y si El papá está chivando ahí. El papá está con ellos. ¿Qué puedes esperar? Sí. No, sí, él está con ellos. ¿Qué qué? Pero sí le están están escuchando, ¿no? ¿ellas están escuchando. están escuchando? seguro que sí, ¿no? chicas, escuchan? <risa> hola, hola, hola Mira, yo bajaba, les tocaba la puerta para se porque... yo les tiraría el no nomás de nada <risa> no, ayer nos hemos hecho callar porque ayer hicimos parrillita aquí solo nuestra familia nosotros no traemos a nadie y normalmente traemos visita pero ahora no hemos traído a nadie un de, de, de, de, de, de momento, momento, momento, que yo quería que este salga por acá. si sí se oye, sí se escucha. Sí. Ah, sí se escucha. Sí, sí les voy a dar la vuelta a la cámara en algún momento para que vean a estos chiquitos. sin pues <risa> Es que ayer lo grabé, ayer lo grabé a los chiquitos, pero mira, les llega. A los papás les llega. Después de tu último Facebook nos va a censurar el video por su música y su encriptura. De verdad, oye, tienen un verbo. No, se pasar. Por supuesto, ¿sí? Sí. Cariño, he asignado la tarde. Ahora sí con mis cosas y mi Les están haciendo cajitas para los babitos inspirados. Claro, por supuesto, chicas. ¿Dónde se les espacios más los cuergueritos estos hoy mi tijera chiquita me aguardaste Sí, pues ahí están por lo menos ahí deben haber unos hoy oh, ya, ya hay más ahorita les escribo al de la yo pregunto por eso no sé si se pierda la visión sí, creo que sí eh, eso es verdad sí, yo creo que sí eso que estás diciendo es verdad voy a ponerle esta, esta que encontré el verbo florido el verbo florido ya, ahora he querido ponerle a todas estas este, florcitas así que si se escuchan mira, se van tan cortos el verso de caliente Sí, pues. es que están al costadito, ¿ah? ¿eh? Eso sí. Están bien pegaditos a nosotras. Están bien, bien pegaditos a nosotras. Por eso es que escuchan. Este de acá. Está bonito este. Y... Y una... Escuchas, escuchas? ¿Se sí, escucha acá? Ahí. Ahí. ahí. ahí. Y ahí. Y se escuchan las aves también. <risa> ¿Verdad, no? Ya, las hojitas para terminar. ¿Qué? ¿Qué? cosa? Pero, como dice mi esposo, cuando se enferme un familiar de ellos, ahí los quiero ver. Al contrario, no los Qué pena, oye, qué pena que no sean conscientes. Ah, pero eso sí les digo, mi hija que más no quisiera estar en ese grupo, porque encima conoce a las niñas de ir a ese grupo pero yo no le permito ¿verdad? no, buena idea va a comenzar ay no, la fiebre ay la fiebre, justo me ha venido por, porque estoy enferma aquí ya está Ay. sin quemar la mesa sin quemar la mesa oh. listo ya la hicimos miren qué bonita quedó ahí está un detallito oye, esta no la hemos pegado vamos a pegar la mariposita muy bien hemos terminado nuestras tres tarjetitas la base por favor esta va a ser echadita esta va a ir así echada muy bien, chicas, espero que pasen un lindo, una linda semana santa, de relajo, de reflexión. Que ya Dios se apiade de nosotros. De penitencia. De penitencia. Ahí está. A ver. Ahora sí, miren qué bonita quedó. Esta se abre para arriba. ¿ya? ya saben, estas yo las vendería personalmente a 15 soles. que son realmente piezas eh, fáciles de armar. Pero mis tarjetas de Helfer, por ejemplo, que sí demoran bastante. Las flores demora, se demoran. Eh, esas sí las venden 25 soles. Ahí está. Las tres tarjetitas que hemos hecho ahora en una hora cuatro minutos. Oye, rapidito, estoy haciendo rapidito. A ver, las leo. Espero que les haya gustado. Gracias, chicas. Que le respeto, dice Que le respeto. Oye, sí. Ay, qué gracioso. Oye, ¿podré, podré voltear para que no vean? Puede, ah, no, no sea. se puede lindo color de cartulina sí, están lindo los colores de la cartulina ahí está mis tres tarjetitas les mandaré a mis tres vecinos hola, hola, hola. Sí. les mandaré a mi vecinita pero si ella no respeta cosas sí, están lindas Cari, gracias gracias chicas, gracias a ustedes miren qué bonito hemos visto el el sunset, hemos visto cómo se ha ido oscureciendo. Voy a ver el video, qué bonito. Me imagino que deben haber estado todas las 63 chicas que han estado ahí, han ido viendo cómo ha ido cambiando el sunset. Qué bonito, ¿no? Espero que les haya gustado, que pasen un bonito fin de semana de reflexión y que, bueno, que, mira, cada vez están llegando más. Ah, con razón. Ahorita llamo, ahorita llamo. Yo ayer, ayer llamé y los sacaron a todos y todos se fueron me imagino a otra casa muy bien chicas ¿qué? ¿se ríen? ¿qué dicen? a la de la fiesta con un papelito a la de la fiesta muy bien fiesta, chicas <risa> les voy a les voy a enseñar ¿no? Me voy a enseñar me voy a enseñar, me voy a enseñar. Me voy a enseñar no, no, no, no no, porque tiene luces no, no, no, no. pero si pudieran verlos son por lo menos unos 20 chicos por lo menos unos 20 chicos ya chicas, ahora sí. no, mejor no les enseño porque la, la cámara tiene luz, me está iluminando y les va a iluminar a ellos pero sí, también les voy a llamar para que lo saquen, porque no, no está bien, ¿no? Que se junten. Encima, si ustedes se ponen a ver, ninguno o muy pocos tienen el, el, la mascarilla puesta. La mayoría está sin mascarilla. Sí, están abrazados. Ah, sí, igual están abrazados, están jalando. O sea, son chicos más o menos como entre de 15, 17 años más o menos, ¿no? Da pena, porque ¿dónde están sus papás? Eso es, esa es mi pregunta, ¿dónde están los papás? Bueno chicas, ahora sí, muchas gracias, voy a volver a ver la transmisión, quiero ver cómo se va, va cambiando el, el fondo de donde estoy trabajando. Ha sido lindo, rico trabajar con ustedes ahorita, ya estoy contenta con mis tarjetitas, ahora voy a acompañarlas con un, un mensaje y un chocolatito para aquí, para, mi, para algunas de mis vecinas que tengo por acá, ya, así que cuídense mucho, a ver, voy a ver, voy a ver porque tengo que estar este... El bicho es volátil. a ah, su tanto. Sí, son un montón. Realmente son un montón. Así es, el bicho es volátil. Así que imagínense. Ellos no están... No están conscientes, ¿no? Muy bonitas. Así que reclama. Sí, voy a reclamar. Cuídense mucho. El virus está muy fuerte. Cada vez más cerca. Sí, es verdad. Bien, chicas. Ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Ven, Celeste, para que, vean, que te vean. Bueno. Sí, para que te vean, ella siempre me está ayudando mi Cele gracias a ella encontré las hojas, Ahí está mi Celestita, Ahí está. Oh. ella es mi compañera la que hace las bellezas de los amigurumis, es ella siempre la van a la van a ver porque siempre me está ayudando, son, son 60 chicas que te están mirando Cele <risa> Muy bien, gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos. Besitos. Muchas bendiciones. Bye, bye. Chao, chaucito. Ay, Dios, chaucito, chaucito.